Bienvenido a mi canal Mikto, soy El Caminante. En el video de hoy te hablaré sobre los cuidados que tienes que tener al momento en el que decides salir con una madre soltera. Esto puede sonar muy raro para algunos porque la gran mayoría de los youtubers Mikto te van a decir no salgas con una madre soltera, no salgas con una madre soltera, no, no, no. Sin embargo, hay quienes, aún a pesar de los consejos que le pudiesen dar, ellos deciden salir con madres solteras porque finalmente es mucho más fácil tener sexo con ellas. Las madres solteras abren las piernas muchísimo más rápido que cualquier otra mujer. Entonces, aquí van los cuidados. El primero, no conozcas a sus hijos. Bajo ninguna circunstancia, te dejes convencer por las frases si me quieres también debes querer a mis hijos o bien hay otra frase de mis hijos vienen en el paquete también hay otra frase que te dicen si compras la vaca también tienes que comprar a los becerros, si compras la gallina tienes que comprar a los pollos, un hombre de verdad acepta a la mujer y a los hijos de otro hombre, todo ese tipo de frases que te hacen sentirte culpable, entonces no caigas en su juego. Ahora bien, si tú aceptas conocer a sus hijos, tarde o temprano, ella querrá que comiences a convivir con ellos, a pasar tiempo con ellos, y si todo marcha como esa mujer quiere... Lo que ocurrirá es que tendrás que hacerte responsable por ellos y también tendrás que comenzar a pagar por ellos. Esto no pasaría si tú desde el principio le dejas muy en claro que no pretendes ni te interesa conocer a sus hijos. Ahora. Vamos al siguiente consejo, siempre usa condón, siempre siempre siempre y en todas las relaciones sexuales que tengas con una madre soltera, usa condón, de preferencia usa tus propios condones y evita que ella tenga acceso a estos y así estarás seguro de que ella no los pinchó, porque créeme, hay muchas mujeres locas que quieren embarazarse también de ti para que comiences a pagar pensiones alimenticias, ten cuidado. Ahora, otro consejo dentro de este mismo es el condón que uses con ella, deséchalo en el retrete, jala la cadena y asegúrate de que se fue, porque también existen otras mujeres locas que buscan en los botes de basura por el condón usado, lo abren, lo destapan y se examinan con él entonces depende del país donde vivas y depende de la legislación si vives en Estados Unidos la vas a tener muy jodido si tienes un hijo con una madre soltera porque pues finalmente tienes que pagar pensión alimenticia y si no pagas esa pensión te meten a la cárcel en otros países de acuerdo a las legislaciones ustedes ya sabrán qué tipo de le legislaciones hay les recomiendo que las investiguen para ver hasta qué punto llegan y pues bueno, el segundo consejo fue siempre usa condón. El tercer consejo es no tengas una relación monógama con una madre soltera. ¿A qué voy con esto? Mira, la madre soltera siempre va a poner en primer lugar y como prioridad a sus hijos, no a ti. ¿Tú realmente quieres una mujer que le haga siempre caso y caso y caso más a sus hijos que a ti? O sea, que todo el tiempo que tú quieras pasar con ella de forma no sexual pues ella no esté a tu lado porque finalmente va a estar al cuidado de sus hijos pues no es una buena idea ahora en el supuesto caso de que ella decida pasar tiempo contigo, mucho más tiempo contigo que con sus hijos, entonces ¿qué tipo de madre es? ¿está cabrón? lo que te recomiendo aquí pues es justamente lo máximo que pudieses llegar a tener con una madre soltera, máximo máximo es una relación abierta si no, pues solo sexo casual. Otro consejo que viene siendo parte del, del anterior es no conozcas a su familia ni tampoco le presentes a tu familia. Bueno, en el caso de su familia, ellos van a comenzar a preguntarte ¿y, y cuándo formalizas con ella? ¿Y cuándo formalizas con ella? O, ¿O son novios? Ya son novios, que esto que el otro. Y conocen a tus hijos y demás. Y con respecto a que tú le presentes a, su fa a tu familia, también va a ser complicado porque tu familia te va a comenzar a preguntar ¿Y quién es ella? ¿Y qué hace? ¿Y esto? ¿Y lo otro? ¿Y aquello? Entonces, si tú les dices, ah, es que es una madre soltera, o ah, es que tiene hijos y por eso casi no la veo, pues ellos van a empezar a presionarte, no tanto como para que sigas con ella, sino para que la dejes. Y pues esa fue una consecuencia de tu estar saliendo con ella. Y era una consecuencia obvia. Ahora bien, de preferencia, no tengas una relación monógama con una madre soltera, no vale la pena. Un consejo que, que es hasta obvio que te lo diga, no vivas con ellas. Ella puede decir que vivieron juntos durante cierta cantidad de tiempo y puedes comenzar a pasarle pensión alimenticia tanto a ella como a los hijos, entonces es una estupidez realmente. No vivas con ellas, tampoco. Es todo lo que tengo que decir por el momento con respecto a las madres solteras. Agradezco que hayas llegado hasta aquí y que me hayas permitido compartir esta información contigo. Si te agradó el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal para que estés al tanto de mis próximos videos. Hasta luego, El Caminante.